No estoy cómodo si el agua no me cubre Firme, pese haber madurado sin padre Se acumulan las mierdas entre tanto Pasos en paso están forzando que se suelte el cable me pero el alma como cobre, haciendo como que sigo contento aunque algo dentro valle Escudándome en que ya hago todo lo que puedo sabiendo que ni es la mitad de lo que puedo darle Como el acero inoxidable, ¿qué importa lo de fuera si el núcleo de madera se pudre Vendrán tiempos peores vientos que hundan el velero y saldremos a flote, sin mamá no te preocupes Me pongo es mute para no acabarme desquiciando me despierto con pesadillas que ya ni comprendo. La grasa dentro se me queda fría como el mármol, Papalidesco como el mármol. Me sueño despierto, me estoy haciendo polvo, escribo ingiriendo en negrita. Me va a hacer de sí, si antes no me remata. El corazón de Pandura haciéndose migas, pero la estructura de vigas macizas por debajo aguanta. Por lo desnudo en la garganta, recorriéndote la espalda, con los labios caminando a tiendas, ya no me esfuerzo en ponerle buena cara, por dentro un cuarto sin ventana quiérame la puerta.